Bueno, nos hemos desplazado a dependencias del Centro Comunitario... ...donde se realiza esta tarde la Cuarta Feria de la Salud... ...una feria importante para usted que quiera aprovechar esta oportunidad... ...de venir a visitar a los eh, profesionales de manera prácticamente gratuita... ...por lo cual usted podría acercarse ya desde las 2 de la tarde a las 18 horas... ...en el día de hoy están en el Centro Comunitario para atenderles a todos ustedes... ...vamos a conocer las impresiones de las autoridades... ...y de quienes también están presentes en esta feria. Bueno, eh, como tú mencionas ya vamos a nuestra Cuarta Feria de la Salud... Lo bueno, fíjate, contarles que cada vez hemos ido eh, tomando en cuenta el parecer de las personas que nos visitan y hemos ampliado esto. Es por eso que en este momento lo encontramos realizando en el centro comunitario, porque hemos logrado, fíjate, eh, ampliar hacia unas charlas. Estas charlas son rotativas sobre diferentes temáticas. En este momento, contarte, por ejemplo, flores de Bach, fitoterapia, aromaterapia, consumo de tabaco, alimentación saludable. Para nosotros el objetivo es que la gente se informa. Acá... Tenemos el espacio donde tenemos, en realidad, la mayoría de los programas del CESFAM, de salud y otras instituciones. Entonces, la idea es acercarnos a la comunidad y ellos puedan venir, dilucidar todas aquellas sus dudas en un solo espacio. Nosotros estamos sobre todo por la prevención. Necesitamos que la gente se acerque, que realice sus exámenes, invitar a los varones, que son los que nos cuesta mucho, que lleguen a los CESFAM, que lleguen a los centros de salud, ¿cierto? Entonces el objetivo es eso, la prevención, la promoción, trabajar en la alimentación saludable, la actividad física, la vida libre como el tabaco y otras condicionantes también. Elisa Blanco. Cuénteme Elisa, ¿qué realiza usted y cuál es el programa que están siguiendo? No, eh, soy cuidadora de pacientes postrados, bueno en este momento cuido a mi papá hace siete años que está postrado y medicaciones para él. ¿Cómo es el trabajo de cuidar a una persona postrada? Muy agotador muy porque uno tiene que darse el todo por él y durante siete años, bueno a mí en realidad me está pasando la cuenta. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se preparan para, para el cuidado? ¿Le hacen alguna preparación en el consultorio? ¿Cómo es Bueno, durante eh, yo estoy dentro del programa hace cinco años y hacen cinco años ya que pertenezco entonces igual nos dan autocuidado y nos han enseñado harto. Don Jaime, cuéntenos un poco qué le ha parecido la experiencia de, de estar nuevamente en esta Feria de la Salud, importante me imagino para la población y también para el municipio trabajar en esto. Sí. Bueno, eh, contentos, en representación de nuestro alcalde, don Ramón Espinosa, vinimos a visitar la feria. Esta ya es la cuarta versión de la Feria de la Salud y es muy importante para la municipalidad porque eh, estas instancias le sirven a la comunidad para que los programas de salud puedan tener un mayor acercamiento puede venir cualquier vecino a visitar los programas de salud, los diversos programas, tanto de salud del que están en el departamento de salud, como también hay otros programas que están coordinados con la IDECO, que están aquí presentes, Buen Vivir, entre otros. Por lo tanto, para nosotros es muy importante eh, tener un acercamiento mayor con los vecinos y para eso están estos stands que están hoy día instalados en el centro comunitario, eh, por un lado para poder recibir todas las inquietudes de los vecinos, y por otro lado también, que es muy importante, está la parte en las salas de clase se le podría decir, van a dar algunas charlas de aromaterapia, de, del tema de, del, del tabaco, de la salud, eh, de la vida saludable, por lo tanto, eh, para nosotros todas estas instancias son importantes para que los vecinos estén más informados, de los programas para que ellos se puedan acercar al consultor y puedan tener mayor información de la, de la salud y, y que obviamente mejora la calidad de vida de, de la familia, así que muy contento por ello. Silvana, cuéntame, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan en el guapo y de qué manera beneficia a la gente? Bueno, el guapo es la unidad de atención primaria oftalmológica, eh, lo que están haciendo ahora es un test de agudeza visual, trajimos acá para poder medir eh, la visión de la gente, de lejos, de cerca. Eh, también tenemos cartillas de lectura para las personas que tienen presbicie, hemos traído algunos lentes de prueba. Así que la gente, si se quiere acercar, podemos hacer algunos test visuales, lo básico, para ver si es que están viendo bien. ¿Cómo yo puedo determinar en algún momento si tengo algún problema visual? ¿De qué manera uno se empieza a dar cuenta que tiene ya problemas? Bueno, es que generalmente comienzan con molestias astenópicas, que son un conjunto de síntomas, como por ejemplo cefalea en la parte frontal de la cabeza, eh, lagrimeo, también ojo rojo, eh, seguir las líneas de la lectura de repente en los niños con el dedo, también es signo de que pueda necesitar leto o que tenga algún problema motor, ahí tiene que acercarse para que lo podamos evaluar. Antonio, ¿qué, ¿qué te ha parecido ya, primero que nada, montar esta cuarta feria, que me imagino es importante para ustedes? ¿no? Sí, efectivamente estamos muy contentos, agradecido siempre por el apoyo de la comunidad y ustedes quienes están acompañando esta tarde. Y como ya se mencionaba anteriormente, la idea es dar a conocer los distintos programas que tenemos a través de Salud Municipal, a través de la misma Dideco, que tienen algunos programas que nos están acompañando el día de hoy, y extender la invitación a toda la comunidad. Vengan, conozcan, hoy día tenemos la UAPO, la Unidad de Atención Primaria en Oftalmología tenemos a la Rehabilitación, tenemos la OIRS, tenemos las Cuidadora Paciente postrado y además la innovación que realizamos este año fue colocar pequeñas charlas de distintas salas con distintas temáticas. Tenemos fitoterapia, tenemos alimentación saludable y consumo de tabaco. Vengan, vamos a estar hasta las 6 de la tarde y la invitación queda hecha para, para todos ustedes. Como bien lo ha dicho y nos ha solicitado nuestro señor alcalde, el señor Ramón Espinosa, es que podamos acercar la salud hacia la comunidad, para que la, que la comunidad sienta más cerca la, la salud hacia ellos.